Estamos reforestando, estamos contribuyendo al medio ambiente, estamos dejándole algo para nuestros hijos y nuestros nietos y para las generaciones venideras. crear más conciencia de cuidar nosotros de la naturaleza, que en lugar de destruirla, nosotros debemos de sembrar árboles para el futuro, para el futuro de nuestros hijos. ¿Quién es una Me ha gustado mucho, porque la verdad que yo con, la, con los árboles que están sembrando, el día de mañana puedo salir más adelante con este proyecto.